Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el recinto UAS San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos el consejo universitario se está reuniendo para darle inicio formal a este semestre eh, educativo. Este acto se espera que eh, se cuenta con la visita de la rectora Edma Barba, ah, que por acá ya está con nosotros. Buen día, doctoras. Estamos en vivo para Telenor. Gracias, muy buenos días. Eh, sí, acabo de llegar desde Santo Domingo, uh, sumamente preocupada para darle acompañamiento a la dirección eh, de, de este recinto y todos sus ejecutivos para ciertas orientaciones sobre la el inicio del semestre, que ya finalizamos el 2021, eh, gracias a la voluntad y la dedicación de cada uno de nuestros profesores. ¿Iniciará presencial o virtual? ¿Ese será virtual totalmente. ¿Cuenta la UAS con los recursos y la plataforma? para, para eso? Eh, La mejor plataforma de este país. Ahora vamos a pasar a Banner 9, que es la última versión de Banner. Eh, nosotros también hemos contratado... Um, todo lo que tiene que ver con la plataforma Moodle, eh, oficialmente para la universidad. Esa eh, es una plataforma que la utilizamos también para las investiduras y tiene eh, coge más de mil personas. Se ha hablado mucho de esta manera virtual, de que hay lugares donde el internet no puede llegar, entonces habrán estudiantes que a lo mejor eh, no podrán obtener eh, la educación por esta vía. ¿Cuál es el plan, maestro, para este tipo de casos? Eh, son... Hay un grupo de alumnos, sobre todo de las provincias eh, más lejanas, donde hay poca, poca fortaleza del Internet. Conversamos con el señor presidente. Él está haciendo negociaciones con las telefónicas para fortalecer todas esas áreas. Ustedes han, han leído en Montecristi, en algunos eh, de las provincias fronterizas que él ha estado ya trabajando. Y sobre todo, claro, para eh, eh, que fortalece la conexión. También nosotros, usted me dice que podrían tener algún tipo de inconvenientes ¿verdad? El problema con los profesores lo resolvimos eh, dándole un, una cantidad de dinero para que los profesores puedan comprar su computadora. Se le está dando hoy mismo, le salen 9 mil pesos, eh, tres meses, para que son 27 mil pesos. Ya ustedes pudieron haber leído que los impuestos a este tipo de equipo van a ser quitados durante un tiempo por el gobierno. ¿Cuándo se El 21 de septiembre, es la fecha oficial para el inicio de la docencia en la sede y los 18 recintos, centros y su centro de nuestra universidad. Es bueno decirte que eh, nosotros tenemos... 20,119 nuevos alumnos que han entrado en este semestre. Es un semestre histórico, aún con pandemia, aún con problemas. Pero eh, gracias al apoyo de todos estos académicos y parte directiva de, de, de los centros y los recintos, el apoyo que han dado a, a la universidad, eh, los profesores, eh, todos, eh, va a ser un semestre quizás el más exitoso siendo quizás el semestre más difícil para todos. Nosotros tenemos la cantidad de estudiantes normales de un semestre regular. Hemos estado dando prórroga y prórroga para que todo el que se ha quedado pueda entrar a la universidad, ya que también el presidente me pidió que no le dejara fuera a los alumnos lo que quisieran estudiar. Por eso estamos haciendo este esfuerzo de que todos entren, por eso les digo que tenemos 20.119 nuevos alumnos. Bien, muchísimas gracias. Se escucharon ustedes las palabras de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Edma Barba, quien ya anunció que el semestre iniciará de manera virtual y también fijó fecha para el inicio de este semestre educativo. Reiteramos, acá se, eh, se va a reunir en estos precisos momentos el consejo de este recinto UAS San Francisco para allá ultimar los detalles de este semestre eh, académico. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias, arizmendi muy importante. Bueno, es virtual el asunto.